Hello, everyone. Saludos a todos. Gracias por acompañarme para cuentitos, una hora de cuentos bilingüe en la cual leeremos un libro y cantaremos una canción. Thank you for joining me for cuentitos, a bilingual story time in which we'll read one book and sing one song. Pretty cool, huh? Okay. El tema de hoy es el mar. Today's theme is the ocean. Entonces vamos a hablar sobre algunos de los animalitos que viven debajo de las olas. We're going to talk today about some of the critters that live underneath the waves. Pretty cool, huh? Que suave, no? Okay, vamos a empezar con nuestra canción. We're going to start with our song. Y esta canción se llama Los Pececitos. The Little Fish. Okay, la vamos a cantar en español y luego después del libro en inglés. We're going to sing this one in Spanish first. And then after the book, we'll sing it in English too. Okay. Cool. Entonces, primero ocupamos contar nuestros pececitos. We have to count our little fish. Are you ready? ¿Listos para contar? ¿Sí? Ok, aquí vamos. Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tenemos cinco pececitos, ¿verdad? ¿Verdad? Listos para contar en inglés. Are you ready to count in English? Here we go. 1 2 3 4 5. We have five little fish. Pretty cool, huh? Okay. So aquí vamos a cantar en español y tenemos nuestros cinco pececitos, ¿ok? De dice así la canción. Cinco pececitos nadando en el mar. Le decían al tiburón, oh, ¿Who's the tiburón? Who's uh, who's the tiburón? Ah, they said to the shark. Le decían el tiburón, no me puedes alcanzar, you can't catch me. Pero el tiburón muy callado, oh no, se acercó y ¡Cuch! se comió a un pececito sin que pudiera escapar. He ate a little fish before he could get away. Ay no, pobre pececito. A ver, ¿ahora cuántos nos quedan? How many do we have now? Let's see. Uno, dos, tres, cuatro. One, two, three, four. Ok, aquí vamos. Seguimos, ok. Cuatro pececitos nadando en el mar le decían al tiburón no me puedes alcanzar. Pero el tiburón muy callado se acercó y oh, oh, se comió a un pececito sin que pudiera escapar. Oh no, otro se comió. A ver, ahora ¿cuántos nos quedan? ¿Listos? Uno, dos, tres. One, two, three. Tres pecesitos. Three little fish are left. That's it. That's all that. That's all that, That's all that's. That's all that's left. Okay. Tres pecesitos nadando en el mar. Le decían al tiburón. No me puedes alcanzar. Pero el tiburón, muy callado, se acercó y se comió a un pececito sin que pudiera escapar. And he ate that little fish. A ver, ¿ahora cuántos nos quedan? Let's see. A ver. Uno. Dos. One. Two. Two little fish. Dos pececitos. ¿Listos para cantar? Aquí vamos. Dos pececitos nadando en el mar. Le decían al tiburón, no me puedes alcanzar, pero el tiburón... Muy callado, very quietly, se acercó y se comió a un pececito sin que pudiera escapar. He ate that little fish before he could escape. Ahora, ¿cuántos nos quedan? How many little fish do we have? A ver. Uno. Just one little fish. One little fish. ¿Listos? Aquí vamos. Un pececito nadando en el mar. Le decía al tiburón, no me puedes alcanzar. Pero el tiburón muy callado se acercó y ¡oh! se comió a ese pececito sin que pudiera escapar. He ate that little fish right out of the sea. ¿Y ya cuántos nos quedaron? How many little fish do we have left? None. Ahora tenemos ningún pececito, tenemos zero fish. Cero pececitos. Ay no, qué males fue a esos pececitos, ¿verdad? Todos los little fish had some bad luck that day. Ok, ahora vamos a leer nuestro libro. We're going to read our book of the day now. Y este se llama Chap Chap. ¿Qué vemos aquí en la portada? What do we see on the cover? Is that a fish? Un pececito, ¿verdad? Este es color como anaranjado, right? An orange fish. Ok, a ver lo que está dentro. Este libro es muy suave. This book is really cool. Porque se trata de adivinar. ¿Saben lo que es adivinar? Adivinar es cuando tú, aunque no sabes la respuesta a la pregunta, uh, dices algo que tú piensas que puede ser, que podría ser. Okay? En inglés, in English, uh, adivinar es to guess. So this book is a guessing game. You have to guess what animal is underneath the flap. Ustedes tienen que adivinar qué animal está debajo de la solapa. Suave, ¿no? Ok. A ver si latinan. Let's see if you get it right. ¿Qué animal con pinzas, which animal with pincers, pinzas, corretea bajo las olas, runs underneath the waves? Huh. That's interesting. Sabemos que este animal tiene pinzas. We know this animal has pincers or claws. And they live beneath the waves. They live in the ocean. Hmm. ¿Saben cuál animal podría ser? Do you know which animal it could be? Hmm. A ver, a ver, a ver. I'm going to lift the flap. Okay, listos? Here we go. Wow! Es el sonriente cangrejo agarrando una caracola. It's the smiling crab grabbing a shell. Y'all are so smart. Qué inteligentes son. Okay, a ver qué sigue. Let's see what's next. ¿Qué animal, which animal, con tentáculos, with tentacles, se acerca de puntillas? Tiptoes closer. Que animal con tentáculos se acerca de puntillas? Which animal, with tentacles, gets closer, tiptoes closer? Hmm. Okay, esta está difícil, ¿verdad? This one is kind of hard, right? Sabemos que este animal tiene tentáculos. We know that this animal has tentacles. Hmm, and clearly is very sneaky. ¿Qué animal podría ser? ¿Qué animal podría ser? A ver, a ver, a ver. Let's see. Wow. Uh, ¿Qué animal es ese? El pulpo, el muy descarado que viene a hacerte cosquillas. The octopus. Who's coming to tickle you. So that means pulpo is an octopus. Okay. ¿Qué animal sonriente se esconde en el fondo del mar? Hmm. Which smiling animal hides at the bottom of the ocean? ¿Qué animal podría ser? ¿Qué es esto aquí? What is that? It's a jellyfish, right? ¿Una medusa? Pero no es ello. Hmm. Which animal could it be? We know it's not a jellyfish. Sabemos que no es una medusa. Pero quizás, maybe it's something else. Mm -hmm. A ver, a ver, a ver. ¿Qué animal es? Wow! Es una tortuga. It's a turtle. Es la tortuga haciendo cucú sabe que te va a gustar. It's a turtle playing peekaboo because it knows that you'll like it. A ver qué sigue. Let's see what's next. Que experto nadador, which expert swimmer, suelta todas esas burbujas? Is making all those bubbles. Who could it be? So nadador is a swimmer. Burbujas. Bubbles. Hmm, qué nadador, experto, suelta muchas burbujas. Podría ser el camarón. Could it be the shrimp? Mm -mm, no, no creo. Aquí vemos su colita. Here we see their tail. A ver, quién es, quién es, quién es? Oh, es el pez. It's the fish. Mira cómo salpica el muy granuja. It's the fish. Look how the little rascal splashes. Granuja is like a rascal. Okay, aquí vamos. ¿Quién asusta a los pequeños y con una aleta nada? Who scares the little ones and swims with a single fin, with just one fin? Hmm. Can you guess? ¿Pueden adivinar? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Es el tiburón. It's the shark. El tiburón. ¡Aléjate! ¡Qué dentadura tan afilada! It's the shark. But get away. Look at that sharp teeth. Look at those sharp teeth. ¡Uh! Y ya. Estuvo el libro. That was it. That was our book. Estu ya estuvo todo. A ver lo que, lo que aprendimos. Aprendimos... Sobre el cangrejo, we learned about the crab. Aprendimos sobre el pulpo, we learned about the octopus. Aprendimos sobre las tortugas, we learned about turtles. Aprendimos sobre los peces, we learned about fish. Y por fin, aprendimos sobre el tiburón. And finally, we learned about sharks. Uy, qué libro. Tanto aprender, Okay. ahora vamos a cantar nuestra canción. Now we're going to sing our song again about the little fish, okay? I'm going to put them back here on my little sticks that I had going on and we're going to count them, okay? So are you ready to count? Ahora vamos a contar en inglés y vamos a contar la misma canción de los pececitos en inglés, okay? Pero primero necesitamos contar a los pececitos. But first we have to count the little fish, okay. ¿Se acuerdan cuántos habían? Did you remember how many there are? Ah. Huh. Oh, you do remember how many there are. You're very smart. It is, son muy inteligentes. Sí se acordaron de cuántos habían. Ok. Aquí vamos con nuestros pececitos. Here we go with our little fish, okay? Están nuestros pececitos. Okay, let's count these bad boys. One, two, three, four, five. Uno, dos, three, cuatro y cinco. Okay, so we, here we have our five little fish, okay? And the song goes like this. Five little fish, she's swimming in the sea, teasing Mr. Shark. Can't catch me. But the shark came along, quiet as can be, and he snapped a little fish right out of the sea. Ah! How many are left? One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Four little fish. Four little fishies swimming in the sea, teasing the shark. You can't catch me. But the shark came along, quiet as can be, and he snapped one of those little fishies right out of the sea. Oh, no. How many do we have left? A ver. One, two, three. Uno, dos, tres. Three little fishies. Three little fishies swimming in the sea. Teasing Mr. Shark, you can't catch me. But the, who came along? That's right. But the shark came along as quiet as can be and he snapped a little fish right out of the sea. Oh no, how many are left? We should count them, right? One, two. Uno, dos. Two little fish, she's swimming in the sea. Teasing Mr. Shark, you can't catch me. But the shark came along, as quiet as can be, and he snapped a little fish right out of the sea. Oh no. ¿Cuántos nos quedaron? How many do we have left? Solamente uno, just one, right? One little fish, she's swimming in the sea. Teasing Mr. Shark, you can't catch me. But the shark came along. And he snapped that little fish right out of the sea. Y se comió ese pececito. And how many did we have left? Zero. Ahora tenemos a cero pececitos. Ay no, esos pobres pececitos, qué mal les fue. Went, they had a bad day. Okay, pues ya llegamos al fin de nuestra hora de cuentos bilingüe. We're at the end of our bilingual story time here. Y muchas gracias por acompañarnos. Thank you so much for joining us. And we'll see you next time. Nos vemos a la próxima. Adiós. Goodbye.